Honor para tu dron, No sé cómo va a salir esto, pero no pasa nada. Eh, nuevas normas. Nueva ley, nueva normativa, nuevo no sé qué. Eh, la comunidad europea decide cosas que joden como todos. Me acuerdo cuando, bueno, yo soy coleccionista de armas. Y para los que no saben, España tenía los mejores cuchillos. Muela, tres claveles, etcétera. España tenía, por ejemplo, en 44-40 de palancas, tenía el Tigre de caño octogonal, que era una cosa impresionante. Eh, tenía Llama, bueno, tenía Tiene, pero claro, es que lo han reducido a cenizas. Eh, tan, eh, llama, Star, marcas, que cosas buenas. Este país fabricaba cosas verdaderamente buenas. ¿A dónde voy con esto? A que explotan el mercado. Matan la industria. Ellos mismos se matan la industria. Es como que yo mañana me vaya al campo y con una pala me empiece a cavar la tumba. Y me meta adentro mientras la voy cavando. O sea, no podés matar el mercado. Esto de los drones no es un juego. Hay mucha gente que vive de esto y vive muy bien. No solo los youtubers que están con 20.000, 50.000, más de mil suscriptores que facturan por todos lados sino las empresas, las tiendas, los técnicos, el transporte, o sea, esto es un volumen increíble. ¿Quién es el viejo choto que está en AESA dando ideas para joder el tema de los drones? Yo quiero saber quién es, que no me digan, AESA dice, AESA sacó, AESA publicó, no, ¿Quién? ¿Quién es el enfermo que está destrozando otro mercado más? ¿Por qué digo esto? Porque nadie va a poder comprar drones como este. Este drone pesa 500 y poquitos gramos, 570. Ya está por fuera de entre de ese paréntesis, de 250 a 500 gramos, ¿vale? Que va a necesitar una A3 obligatoria. O sea, vas a tener que pagar, vas a tener que hacer un curso que es una imbecilidad, hacerlo online, es casi imposible porque la web es incomprendible para el 80% de la gente. Y... Y matan el mercado, nadie va a comprar estos drones, están saliendo drones verdaderamente buenísimos en cuanto a señal, en cuanto a cámaras, en cuanto a prestaciones y van a quedar en el tintero, acaban de joder todo el mercado señores, todo el mercado acaban de joder, después no quieren que pase lo que pase. Después no quiere que Le Pen gane para hacer lo que hay que hacer, que salir de la comunidad europea y que cada país decida lo que tiene que hacer, sin que haya un tipo de 60 y pico, 80 años, anclado a un puesto público, hinchándonos las pelotas a todos, hermano. ¡Basta! Esto no mata a nadie. ¿A quién mató? ¿Cuántos aviones se estrellaron por un dron? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente murió por un dron? ¿Cuánta? ¿Cuántas personas han tenido accidentes con drones? Que no sea el mismo piloto por querer meterle la mano y cortarse un dedo. Cortarse un dedo, digo hacerse un tajo. ¿Cuánta gente, cuántas personas, cuántos accidentes hay con drones para estar jodiendo y obligando a todo el mundo a gastar dinero? ¡Basta! ¡Basta! No está la gente para gastar miles y miles de euros en tonterías. Es un hobby. ¿Cuántos accidentes hay por drones? Cuánto se violó la intimidad de la gente? Si me meto en Google Maps y te veo la piscina y a tu mujer mostrando el culo al aire que lo estamos viendo desde un satélite y está al alcance de todo el planeta cualquiera que ponga Google Maps acá ahí en el chalet ¿Cuántos? Qué, qué, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no van a hacer lo que hay que hacer con los fondos públicos? Si te sobran fondos públicos y no sabes qué hacer y estás haciendo estupideces con todos esos empleados que tiene a esa sentados en una oficina, tomando café e inventando todas estas imbecilidades, sacar ese dinero y mandarlo donde tiene que ir, con 3 millones de parados, con un conflicto bélico que está trayendo más gente a un país donde no hay trabajo, que todos los días llegan pateras, déjense de joder a la gente que no está haciendo nada y a las cosas que generan fuentes de trabajo como son los drones, y todo lo que es recé aviones, cámaras, el mismo YouTube, esto es infernal, son miles de millones de euros, están matando todo, no se enteran hermano, no se enteran, no se enteran, hasta el 1 de enero del 2024 pueden aguantar, porque nadie les va a joder, ojo, para los drones mini, Hotel, DJI, Fimi, Upsan, bla bla bla bla bla bla bla mini 1, mini 2, ahora el mini 3, vamos a ver cuánto pesa, todo, bueno, todos los drones mini, ¿vale? De menos de 250 gramos van a estar en A1 con la subcategoría y categoría abierta, y va a seguir igual. O sea, van a tener que hacer la mierda de, de, de examen ese que es una imbecilidad, que cuesta muchísimo meterse en la web en este país, no sé en los demás, ya me dirán ustedes, ya me dirás tú, Emilio. Y. y todos los demás están jodidos. Yo no me voy a ir a hacer cada vez que a esta gente. Porque ¿qué pasa? ¿Todos los días te cambia la movida? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué, qué haces? ¿Las leyes? ¿Cada dos meses me cambias las leyes? Entonces devuélveme el dinero. Que a esa empieza a devolver el dinero a toda la gente que ha comprado drones que se podían comprar y volar en zona urbana, que ahora se van a tener que ir a volar en el desierto, que es un hobby. Están jugando, nadie está haciendo nada. ¿Alguien sacó planos de un banco con un dron para asaltarlo? Una persona en el planeta. Madre mía, hermano, quédense tranquilos. Y todos ustedes que están ahí atrás de la cámara, no compren ningún dron de esto. Ni el ER. Bueno, el ER... Air... Se puede, nadie va a comprar un air ER de segunda mano el air 2 el s va casi a un kilo de peso van a necesitar hacer cursos obligatorios hacer un examen y tener las licencias apuntarse a esa y todo el baribén la mayoría de la gente no lo va a poder hacer gratuito y va a ir a pagar y a perder dinero como un imbécil por culpa de estos imbéciles que no terminan de entender nada ellos tendrían que pagar los cursos y facilitarlos entramos a la web a uno adentro, nombre eh, DNI y hacer el examen, qué más, que DNI electrónico, que código no sé cuánto, que esto no sé qué, que clica allá, que clic acá, que si no sé cuál, es imposible para la gente común, que tiene un hobby, que no son... Eh, estudiantes de informática es un tipo cualquiera que llegó a los 60 años y quiere estar con la tecnología y jugar con algo porque está aburrido y se compra un dron y le complica la puta vida basta basta para todos los demás que quieren estar dentro de esta ley estúpida van a, a, a tener hasta el 1 de enero del 2024 Tiempo para acomodar el... Ahora sigue todo igual. Hasta el 1 de enero de 2024 sigue todo igual. Ojo, sigue todo igual. No quiere decir que cojan un Mavic Air 2, un 2S, y se metan en un estadio a grabar el partido del de, de, de, de, de clásico del Barça-Madrid. No, sigue todo igual. No es que estamos libres de, de... no, hay una ley, hay una normativa, está todo igual y va a mantenerse igual hasta el 1 de enero del 2024. A partir de ahí, si no inventan nada nuevo, porque parece que estos desayunan carajillo, entonces se les da, eh, eh Manolo, ¿qué hacemos? Y vamos a joder a lo de los drones, porque si no, ¿cómo justificamos el sueldo? Si estamos acá sin hacer nada. ¿Qué vamos a cambiar, la ley de helicópteros, de avionetas que las avionetas anden con un piloto novato por encima de los edificios no, eso no es peligroso, peligroso es esto no, la avioneta no, Manolo, deja esa ley no la tocamos vamos con esto, el parapente no, si se cae del parapente encima de alguien no pasa nada lo peligroso es esto, no, si vas sacando fotos de la avioneta eso no es, no, no viola ninguna intimidad de nada esto sí, con esto violas la intimidad ¿No? si vas a ser el parapente con tremenda cámara no, no, eso no viola la intimidad Manolo, no te preocupes vamos a hacer normativas de drones para joder a la gente los drones no solo eso, la vamos a cambiar cada tres meses, para joderlos más todavía Reinventar el mercado que no se vendan los drones que se tienen que vender que los que tienen drones estén asustados y que sea todo un despropósito ¿te parece bien algo de lo que dije? pues no pases por este canal de largo suscríbete, es gratis los necesito a todos porque tengo una competencia, una competencia que no va por conocimientos nada más. Que sí que los tienen. También va por dinero. Necesito que se suscriban a mi canal para seguir adelante. Conor, para tu dron. Sí, estoy caliente. ¿O qué querés, loco? Es para matarlos. Claro. Ah, les voy a dejar el enlace de, para que sepan cuál dron es cada clase, porque lo que exigen encima a los fabricantes, le exigen a los fabricantes estos imbéciles, a los fabricantes que marquen los drones con la, con la clase que son, del C1 al C6 según el dron. O sea, el fabricante se tiene que poner en contacto con estos payasos porque se les dio porque ahora va a haber una normativa de no sé qué. Madre mía, es para es para quemar todo, es para quemar todo. Tráeme algo, Osvaldo, tráeme algo para tomar porque me...